UADC informa. Calidad académica. Por su contribución en el área de la tecnología microbiana y bioprocesos con relevancia internacional y de alta calidad, el Dr. Cristóbal Noé Aguilar González recibió el Premio como Científico Sobresaliente 2017-2018. Lo anterior durante el octavo Foro Internacional, ...sobre bioprocesamiento industrial celebrado en la ciudad de Miri, en el estado de Sarawak, Malasia. El Comité Científico Ejecutivo de la Asociación Internacional de Bioprocesamientos... ...entregó el reconocimiento al investigador, a su equipo de trabajo y a la institución... ...por este importante aporte científico y académico. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas... ...ofrece la maestría en Ingeniería Bioquímica cuyo objetivo es diseñar, crear, modificar y establecer propuestas innovadoras de procesos y productos que conlleven al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el área de la bioquímica. La maestría forma parte del programa nacional de posgrados de calidad del Conacit y está dirigida a profesionistas egresados de programas educativos de áreas afines como ingeniero químico, ingeniero bioquímico, ingeniero en biotecnología, ingeniero agrónomo, químico farmacobiólogo y químico industrial. Informes al teléfono 871 757 1785. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Psicología, en coordinación con el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Dr. Alejandro Aguilar y Asociados AC, convoca a participar en el Diplomado en Suicidología. El diplomado viene a complementar las acciones que se realizan para prevenir el suicidio y al trabajar en red con organismos especializados en la materia, los profesionistas y la comunidad generarán estrategias que permitan incidir positivamente en la sociedad detectando y brindando atención. Cultura. La vida entre dos mundos es el libro de ficción del autor Alfredo Rafael Capetillo Solís, estudiante del Ateneo Fuente, quien presentó su obra en la biblioteca José García Rodríguez, con comentarios del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. El libro narra la historia de un joven que tiene en sus manos un artefacto poderoso que lo lleva a vivir una serie de experiencias ligadas a la fantasía y la tecnología. El libro se encuentra a la venta en las instalaciones de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente. La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a participar en eventos artísticos y culturales durante el mes de mayo, entre ellas muestras de cine, exposiciones, espectáculos artísticos y presentaciones de libros, los cuales se impartirán en los diversos recintos y espacios culturales de la UADC. Asimismo de las actividades durante la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019. Vinculación con el objetivo de impulsar la Estrategia Nacional de Lectura, la UADC firmó un convenio de colaboración con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal. El acuerdo pretende reactivar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas al vincularse con las instituciones y generar una estrategia a través de los alumnos de servicio social que promueva el fomento a la lectura y a la escritura. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.